Bien, me ha tocado una tanda fuerte hoy, pero bien, eh, gracias Carolina, gracias Amado, gracias a todo el equipo de producción, eh, a Giovanni Cordero, a Israel Puente que está en su casa, a todo el equipo, a a Erika, a José que está en el máster, a Rafaelito, en el sonido, a todo el equipo, y a los muchachos de prensa también quienes nos mantienen siempre informados sobre cada uno de los acontecimientos y de los hechos del país y del mundo. En el día de hoy quiero eh, comentar, señores, lo que tiene que ver con el discurso político. En la República Dominicana, y le voy a decir así, en una frase un poquito dura, lamentablemente tenemos, estamos llenos de políticos cácara. Repito, en la República Dominicana estamos llenos de políticos cácara, eh, políticos carabelita. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Por qué? Sencillo, porque toman el discurso político precisamente para engañar a la gente con el objetivo de alcanzar el poder. Y, a, y paso a explicar esto. Muchos eh, miembros de la oposición, pero igual lo hizo también el PLD cuando era oposición, utilizan la mentira, el engaño, para crear en la percepción de la gente lo que ellos quieren, a lo que Leonel llama la posverdad. Él utiliza mucho ese término de la posverdad y él habla de la manipulación. Amado también lo, lo habla, eh, lo, lo planteó hace unos días, de cómo la gente manipula la información, específicamente los políticos, a través de su discurso, manipula la información con el objetivo de eh, procurar ¿verdad? que la gente, eh, o conseguir adeptos, para no abundar mucho. He escuchado de dirigentes políticos, incluso de comunicadores, y eso es lo que me da pena, decir que en San Francisco de Macorís, en el hospital, no, durante esta pandemia, no había ni siquiera una aspirina. Nada más falso. Nadie puede demostrar eso. ¿Saben por qué? Porque eso nunca pasó. Que iban al hospital y que no le daban medicamentos. Falso. ¿Saben por qué? Porque eso nunca pasó. ¿Cómo tú vas a decir, por ejemplo, yo voy a citar una médica, amiga mía, Esther Abreu, que es médico internista. ¿Ustedes se creen que esa doctora, que es de mi campo, fue una mujer humana? Desde el punto de vista de la conducta. Eh, eh, ¡Humana! Va a negar a una gente, por ejemplo, su medicamento. Le va a decir, no, tú, muérete ahí. Pero por Dios... Y los médicos que trabajan en el hospital, ¿vamos a decir que esos médicos van a dejar que una gente se muera de que por no ponerle un medicamento? Nunca tanto. Y hay gente que, es, que utiliza ese discurso para dañar su propia sociedad. ¿Por qué? Porque el objetivo es conseguir el poder. ¡Caramba! Todo el que hace eso, usted tiene que identificarlo. Político cácara. ¿Cómo usted puede conseguir que la gente vote por usted o por su partido? haciendo propuestas, haga propuestas, por eso que Guillermo Moreno, me van a acusar los seguidores de Guillermo Moreno, por eso que no sube, porque nada más sabe criticar, él no habla mentira, pero nada más sabe criticar, entonces eso no le gusta a la gente, pero ¿qué pasa? Un grupo de fascinerosos de la oposición, que están en oposición ahora mismo, están engañando a la gente, me ha dado pena escuchar comunicadores, amigos míos, Decir que en el hospital no había una aspirina. Cuando yo estaba todos los días investigando ese hospital. Todos los días llamando gente ahí adentro. ¿Cómo están las cosas, Enfermeros, médicos, amigos míos. Que están ahí adentro. Incluso pacientes que estaban ahí. Que yo llamaba a diario para investigar. Y también en Aguayo. Y tenía la información de primera mano siempre. Eso nunca pasó. Y yo quiero que me coloquen, por favor. Para aquellos que han dicho que no. Que las autoridades que, que abandonaron este pueblo...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 Así, lógicamente, también con la, el, la cantidad de, de funciones que está sucediendo. Doctor, eh, hay un, un avipero en la sociedad. Hay muchas personas que no entienden que el Ministerio mm -hmm. de Salud Pública no está ofreciendo eh, los datos reales ante esta pandemia. ¿Entiende usted que corresponden los datos que maneja el Mira, Colegio Médico? Con... Lo que sucede es que, eh, lo que siempre hemos dicho,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 Va a estar real basado en estadísticas tangibles, pero es irreal basado en las clínicas que, que se presentaron. Pero, eh, vuelvo y te digo, ya en nuestra región, sobre todo aquí en, en San Francisco y toda esta población, los casos han disminuido bastante y ciertamente cuando hacemos un recorrido por los centros sanitarios, clínicas y hospitales, vemos que hay una gran disminución y se está casi... Eh, igualando al reporte que da la estadística de, del ministerio eh, ¿Han salido algunos médicos contagiados acá en la provincia de COVID-19? Sí, sí, hemos salido muchos eh, para mitad de marzo, de abril eh, teníamos cuantificados cerca de 70 médicos eh, afectados, gracias a Dios eh, la gran mayoría rebasamos de una manera rápida lamentablemente solamente tuvimos eh, una defunción, digo lamentable porque falleció, lo ideal es que no hubiese habido defunción, tuvimos una defunción que fue el doctor Enriquez aquí en San Francisco, claro en el país han habido otros colegas que han fallecido por COVID eh, pero los que estuvimos afectados gracias a Dios eh, superamos eso. Por último, ¿entiende usted que las autoridades le están dando el manejo correspondiente a esta pandemia? Considero que sí. Considero que sí. Porque debe recordar que esto fue una pandemia que se salió inicialmente de las manos con la agresividad en que se presentó, eh, tanto en cantidad y la disminución de. Atención, doctor Marcos Bonilla, o alguien que está llegado a que me digan por favor. A, eh, ¿Por qué partido es que él simpatiza? ¿De ¿A qué facción pertenece? A él? Porque ahorita van a decir que del PLD, porque dijo, oye, ustedes lo oyeron ahí, ¿Eh? él dijo que sí, que la autoridad le anda de manejo adecuado, porque esto era una pandemia que nadie la conocía y que todo el mundo se estaba viendo loco y que nadie sabía cómo enfrentarla. Y que gracias a Dios, hasta ayer, hasta ayer, ¿verdad? Porque no sabemos cómo va a pasar ahora para adelante, estaba controlada, lamentablemente, con una. Con, con 400 y pico de muertos, pero controlada con relación a, a otros eh, lugares. Entonces, ¿qué, ¿qué quiero significar con todo esto? Que hay gente que son capaces de hacerle daño a sus propios médicos. Un momento de la llamada. A sus propios médicos, a su propia gente, a sus propias enfermeras, a su propio pueblo, a su propia sociedad, a su propio país, con tal de ganar, eh, el, de, de conseguir el poder. Y aquí quiero significar... Las elecciones del próximo julio, ya hay gente que está diciendo, ah, pero si no va la mayoría a votar, no son legítimas. Pero entonces vamos a proponerla y vamos a votar en el 2021 para que para que vaya la mayoría a votar. Pero no, si decimos, hay que proponer las elecciones. Mira, el pueblo se quiere quedar en el poder, porque esa es la sociedad que hemos construido con estos políticos cácaras que lo que utilizan es la mentira para confundir a la gente. Se quieren montar en ese tren. Ah, el voto en el exterior. Ya le quieren tirar eso al PLD y al gobierno. Pero por Dios, ¿qué es lo ideal? Que se pospusieran las elecciones y que votáramos más para adelante y que se le buscara la vuelta. Eh, ¿Qué sé yo? Un gobierno, una cuestión, eh, una comisión de gente que gobierne hasta, hasta el 2021 o no sé. Eh, pero que se pospusieran las elecciones hasta que hubiera mejor condición, porque la tensión va a ser grande. Ah, no, pero eso no se puede hablar porque de una vez acusan a uno de que uno quiere que el gobierno se quede. Gran cosa, yo no como nada con el gobierno. Pero la verdad hay que decirla, tenemos que identificar a esa gente con esos discursos populistas y esos discursos eh, eh, eh, eh, para engañar a la gente, manipulando a la gente, manipulando a la gente para conseguir el poder, eso, que usted lo ve que hacen eso van a ser peor cuando estén allá arriba porque lo están engañando desde ahora y usted lo sabe y con relación a esto, ojalá ojalá eh, la gente pueda identificar a esos políticos chipichados, eh, cácara carabelita, que utilizan la mentira para poder engañarlo a usted y llegar al poder, o conseguir el poder, no son todos porque hay mucha gente buena en la oposición. Hay mucha gente seria. Pero hay unos que son muy malos. Identifíquelo. Identifíquelo. Y tómalo muy, muy en cuenta. Yo considero que las elecciones debieron ser pospuestas para que todos pudiéramos votar en tranquilidad a futuro. Qué sé yo, seis meses más para adelante. Y que hubiera mejor condición. Pero decir eso en este país... Es como, prend... es como llamar al diablo, eh, como dice, es llamar al diablo prendido en candela y que venga aquí al país y no prenda, porque la oposición de una vez así. Se quieren quedar en el poder. Para aquellos que viven haciendo vaticinios yo no cobro un chel en el poder y ni siquiera estoy en el poder. Y viviría igual, o cuando menos hasta mejor, con cualquier gobierno que esté ahí en la silla. Bueno, usted? muchísimas gracias, Jerryán, eh, la antigua. Tengo Vamos nosotros a continuar con el contenido del programa. Vamos a una breve... Ah, una llamada ahí. Tenemos una llamada, no, por porque... favor. Hay llamada. Wow. Adelante. Disculpe, caballero. Vamos a ver. Buenos días, o oh, dama. Buenos días. Yayan se pone muy bien en ¿Con quién hablamos, por favor? Yayan... nos tira fuego por la boca como el diablo... <risa> como el diablo cuando está en pleno gobierno de sus medias debe ser más moderado. Él no tiene la experiencia que tenemos muchos médicos de 40 y más años de trabajo en una institución pública llamada Hospital. Él no se ha consultado con eso y por eso habla alegremente. Antes y después de la epidemia, hay problemas inconmensurables, hay problemas de estructura, hay problemas de todo tipo. ¿Cómo es su nombre, doctor? Para saber lo que se dice. Sí, doctor Vargas. ¿Eh? ¿Cómo es su nombre, doctor? Fuerte, su ah, doctor, sí. doctor, pero debo aclararle que yo no eh. he dicho que no hay problemas. No, yo, él se refiere al doctor Yo eh, me, eh, ah, eh, yo eh, me eh, referí eh, específicamente a la parte no del manejo del COVID usted, en el hospital. Respeteme, no estoy divirtiendo con usted. pero Estoy doctor, conversando. Doctor, pero estamos eh, eh. compartiendo ideas. No tiene por qué... No, no, no. no. Usted tiene que ponerse la toga de abogado bien puesta y meterse uh -huh. allá. Doctor, pero ¿qué es lo que usted quiere significar? Doctor, ¿es lo que decía el doctor Bonilla como como representante del colegio médico? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Sigamos con esta, no se ríe, no la gente. Muchas gracias, te quiero mucho sí. ya, igual, igual doctor, pero creo sí. que usted me sacó de contexto y malinterpretó lo que yo dije. Yo, yo nunca he dicho que no hay debilidad en el hospital. Yo dije, yo, yo me, yo yo determiné ¿verdad? y hablé específicamente del manejo de la pandemia del covid en el hospital San Vicente de Paul. Y dije que no era verdad que ahí había gente y que no había, que no había aspirina, eso no es cierto. Porque yo todos los días estaba llamando y investigando ahí. No era cierto que no habían aspirinas que no había la, los medicamentos. A todos los que fueron ahí, se les suministraron sus medicamentos. Antes, yo no puedo hablar de antes. Porque antes yo no estaba metido haciendo investigación en el hospital. Fue ahora en la pandemia cuando yo estoy dando el seguimiento. Día por día y paso a paso en el hospital. De antes yo no puedo hablarle. Le hablé de la pandemia porque estoy seguro. Porque tengo médicos que trabajan ahí que son amigos míos que me daban información. Y porque tengo enfermeras, que amigas mías que trabajan ahí. Que me daban información, incluso pacientes, incluso de aquí de la empresa, que estuvieron ahí, que me daban información de manera diaria, incluyendo con video, que yo siempre lo tenía, por si pues, acaso había que sacarlo en algún momento. Bien, ahí está. Eh, muchísimas gracias, eh, Yerjan, al doctor. Vamos a una breve pausa y continuamos con más acá en este espacio. Mantenga la sintonía con nosotros.